Bien, buenas noches amigos este, Bienvenidos a todos eh, La oportunidad que te vamos a mostrar Es una, es un gran, gran negocio, proyecto Que lo estamos empezando a desarrollar Un equipo de amigos que Obviamente con mucho resultado Tenemos un gran producto eh, que le estamos llevando a la cima ¿sí? esta compañía nació aquí en Perú obviamente tiene visión este, expansión internacional eh, y ¿no? muchas personas se están beneficiando así que tú también te puedes beneficiar eh, conociendo más de este sistema de negocio que estamos haciendo nosotros para pasar al siguiente obviamente este, vamos a ver de qué se trata este negocio ¿sí? Bueno, es más conocido como la oportunidad del siglo XXI, ¿no? Obviamente, este, hay formas eh, o hay diferencias de cómo desarrollan las personas un negocio tradicional, eh, ¿no? Eh, por ejemplo, este, la primera parte, la mano izquierda, usted puede ver el fabricante, ¿no? Pasa al mayorista, y el mayorista luego pasa al almacén, luego pasa a la tienda luego pasa al consumidor final entonces este no esta es una escala por ejemplo la forma donde eh, comercializa muchos productos o servicios pero hay otra manera de obviamente eh, un sistema moderno que están operando muchas compañías eh, eh, es por, eh, por donde digamos este, opera mi compañía que estoy hablando ¿no? y obviamente, este, ¿cómo puede el fabricante puede pasar directo al consumidor? Este, beneficiando, obviamente, directo al consumidor, ya no pasando por las escalas, por las de mayorista, minorista, ¿no? luego, por varios pasos, pasar eh, recién al consumidor final. Entonces, este, este sistema se llama redes de mercadeo, donde el fabricante pasa directo al consumidor, así logrando tener un, un descuento, obviamente, directo a la fábrica, ¿no? Bueno, este, bueno, esta frase me encanta. ¿Por qué hacer redes de mercadeo? Dice Robert Kiyosaki. ¿Sí? Eh, dice, las personas más ricas del mundo construyen redes, mientras todos los demás están programados para buscar un empleo. ¿Qué es redes? Redes es un, digamos, es un sistema de negocio. Por ejemplo, puede ser cadenas de restaurantes, o cadenas de tiendas de zapatos o... ¿no? algo que sea en cadena, ¿sí? eh, la red, obviamente tiene eh, más poder que obviamente, ¿no? imagínate que tengas tus 100 sucursales de un eh, de un gran producto obviamente el beneficio es mucho más mayor eh, sin embargo, ¿no? Este, ¿no? ¿por qué los ricos hacen redes? ¿Y ¿por qué los demás eh, más buscan empleo? entonces hay una gran diferencia que a la mayoría de nosotros nos han educado pues, ¿no? para ser empleados y no para emprender o construir eh, redes de negocios ¿Sí? ¿por qué Network Marketing? usted se preguntará ¿por qué Red de mercadeo, ¿Marketing Multinivel? ¿o Network Marketing? ¿y quiénes lo recomiendan? por ejemplo, Warren Buffer dice no existe mejor inversión en el mundo que los negocios de Network Marketing ¿Sí? los negocios de mercadeo en red son la mejor inversión en el mundo entonces obviamente no este señor es eh, qué dice no obviamente hay un gran negocio en este industria que te estamos hablando ahora richard branson también lo mismo eh, dice bueno si alguien te ofrece una grandiosa oportunidad di que si sí, aprende después y arma un equipo ¿no? obviamente cada quien es cada uno de ellos son millonarios el otro tiene 58 billones 4.6 billones, han hecho empresa y obviamente han hecho una estructura de las redes de negocios. ¿sí? El negocio que te vamos a hablar tiene puntos o ejes muy importantes donde tú lo puedes aprovechar. Es un negocio con mínima inversión, ¿sí? también es muy inteligente, ¿no? lo puedes hacer a través de la red o internet, aprovecharlo. Bueno, nuestra compañía se llama Teomo, como te vuelvo a decir, tiene 15 formas de generar ingresos, ganar dinero. Para ello, te voy a explicar de la primera parte, por ejemplo, eh, la venta directa. Esto de la venta directa, por ejemplo, usted una vez que pertenece a la compañía, puede lograr tener 45% de descuento automáticamente. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en la parte izquierda lo ves, hay un precio que aparece un producto en caja, que es un excelente producto energético, antioxidante. Eh, obvio, tenemos muchos productos, tenemos más de 20 productos. Uno de ellos es el Teo Energy, por ejemplo. Usted lo puede comprar a 62 soles y puede hacer una venta directa de, en el costo ¿no? real, que es 104, generando una ganancia de 42 soles. Eso pasaría cuando usted vende un producto en un día. Ahora, si usted lo vende dos productos, ganaría pues, ¿no? Al doble del 42 que viene a ser eh, 84 soles. ¿Sí? Y obviamente si vende más, gana más. Esta es la primera forma de generar por la venta directa. La siguiente forma de generar ingreso en la empresa es por construir equipos. O sea, tú eres, tú eres afiliado a la empresa, pero también puedes recomendar a muchas personas hacer lo mismo. Si construir este equipo, eh, consumir nuestros productos, hacer un negocio con esta compañía. Y lo que puede pasar es esto. Tú estás en la parte, por ejemplo, ¿no? este, ahí aparece una personita en la parte posterior. Dice, ¿no? bueno, supongamos que estás allá. ¿no? Tú invitas a tres amigos unos amigos emprendedores, nuestras pilas activos y obviamente que tienen que pueden entender en cuestión de negocio o tienen, quieren hacer negocios eh, con libertad de tiempo ¿no? sin necesidad que lo eh, sin dejar de estudiar por ejemplo, de, sin dejar de trabajar si tú invitaras a tres personas y esos tres amigos también lo pueden invitar a tres entonces usted está haciendo redes ahí redes de personas ¿Sí? Por ejemplo si logras inscribir o hacer una red de 13 personas no sé cuánto tiempo te quite no 15 un mes eh, puedes generar tus primeros mil soles tus primeros mil soles de manera que no has generado armando equipos aquí ya no es necesario o no has necesitado vender sino inscribir a las personas recomendar para que ellos también pertenezcan a la empresa, y que tengan descuento de 45% de descuento y tengan la oportunidad de armar lo mismo que tú, armar equipos y sigue generando. ¿no? Este es el bono 12. Obviamente este, le hemos simplificado el plan de negocio, el plan de compensación de nuestra compañía. Por ejemplo, ¿cómo puedes ganar de tu primer nivel? ¿no? Tú invitas a 3 5 personas, ellos consumen directo a la empresa, pero también ellos invitan, viene a pasar a tu segundo nivel. Si ellos invitan, viene a ser tu tercer nivel. Ellos invitan, obviamente, ¿no? Hasta 12 doceavo nivel te puede pagar la compañía. Incluso es ilimitado. Entonces, obviamente, ¿no? Este es un plan de negocio por armar equipo. Tú puedes eh, lograr libertad financiera armando más equipos. ¿Sí? Obviamente, de paso, puedes ir colocando producto, pero no, no te garantizamos la libertad financiera. Lo que sí te da libertad financiera es armar equipos y seguir, obviamente, expansión a nivel nacional o internacional. Bueno, en la compañía también tenemos, tenemos categorías que tú puedes este, lograr o ir alcanzando eh, de manera que, ¿no?, trabajas en equipo, ¿no? Empezamos de bronce, este, cristal, zafiro, plata, esmeralda, oro, o rubí, platino y diamante, ¿no? obviamente el diamante es que una persona que genera pues no que ha construido mucho más equipo que puede generar hasta más de 100 mil soles ¿no? en 15 días eh, que ha hecho esta persona por ejemplo qué hace es que ha construido un mayor equipo y sostenible ¿no? bueno esto es todo por, por hoy eh, si desean más información nos dejas un comentario o ¿no? eh, nos escribas al correo Muchas gracias.